Bueno, este es un caso real de un hipermercado que mejoró su rentabilidad y sus resultados a partir de mejorar sus procesos y sus costos. Caso supermercado La Reina, el contador Pedro Benítez Guzmán fue quien trabajó en conjunto con nosotros ...para aportar las soluciones. ¿Cómo realizamos la investigación de la organización? ¿Qué herramientas fueron las que utilizamos? Utilizamos una herramienta conocida como la escala de Likert... ...y un modelo exclusivo de nuestra consultora... ...el cual le llamamos modelo de excelencia en la gestión. A partir de allí... Verificamos la situación en que se encontraba. Desconocían la estructura organizacional ¿eh? con gestión de procesos, gestión de la calidad y el costo. La empresa no utilizaba un sistema de contabilidad de costos o de gestión. La empresa no clasificaba sus costos directos e indirectos para determinar el costo de productos. La empresa no clasificaba sus gastos en variables fijos y semifijos con fines de planificación de, o de análisis o presupuestos. La empresa no realizaba estudios para determinar si la clientela está satisfecha con el producto o servicio que le ofrece. Todo esto a partir de estas herramientas que acabo de mencionar. La empresa no controlaba los costos mediante presupuestos o cualquier otra medida de controles administrativos o de gestión. La empresa tampoco utilizaba tecnologías como software y hardware de última generación para el control de costos. La empresa desconocía el sistema de costos por ABC o ABC. Entonces, dentro de esta situación inicial, encontramos? Además, falta de un sistema de información, ¿eh? que hace que la falta de un sistema de control de gestión con indicadores o KPIs al instante, impedía resolver los problemas básicos de la actividad. Quiebres de stock, constantes quiebres de stock, ¿eh? faltantes, eh, sobrantes, Ambos perjudicaban las ventas y aumentaba la pérdida de clientes. Posición competitiva de los productos. No existía un monitoreo dinámico de la competencia, ¿eh? esa dinámica que se debe tener permanentemente, por lo que el posicionamiento competitivo quedaba librado al destino o al azar. Trade marketing. Baja promoción e impulso de las ventas.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 Bien, soluciones aportadas, procesos y medición. Este es un esquema de una aproximación a esta empresa que tenía una casa central y una sucursal, donde se empezó a trabajar en el desarrollo del flujo de datos y flujo de la información necesaria, con sus comprobantes, documentos y demás. Todo esto fue tomado para, como práctica para comenzar el desarrollo de las soluciones. Hemos implementado en su momento un plan de cuentas extracontables. Esto es muy necesario porque el plan de cuentas extracontables desagrega los gastos con tal profundidad que nos permiten observar absolutamente todo, todas las variables. Esto abarca la totalidad de los movimientos de ingresos y egresos. En algunas organizaciones hay ingresos y egresos informales o no formales, llamémosle así. Esto es eh, parte de eh, ese plan de cuentas extracontable con el desplegado o el desagregado en la máxima profundidad. Esta es otra de las formas, otro de los documentos que elaboramos en su momento, donde a partir de esta plantilla eh, donde estaba sectorizado, la, las áreas, empezamos a trabajar en el desarrollo, en el relevamiento, en la identificación de los procesos. Esta es otra forma que encaramos eh, con otra perspectiva, ¿eh? siempre relevando procesos. En el ángulo superior derecho eh, se puede verificar la presencia de eh, también unidades operativas como carnicería, fiambrería, panadería, verdulería. En las tres primeras hay procesos de producción industrial. Esta es otra forma eh, de utilizar el análisis de proceso para poder identificar absolutamente. ...todos los movimientos y su fluir vinculándose. Aquí tenemos, eh, como observamos hace unos instantes... Eh, ...el desarrollo de la panadería de porte industrial, eh, de tamaño industrial donde se realizó un trabajo profundo de análisis de sus procesos con la toma de tiempo para luego generar los indicadores de desempeño. Este es el proceso del área de la carnicería donde también se producen movimientos importantes a la hora de resolver los problemas de indicadores de desempeño. Resultados logrados en dos años de trabajo. Ahora se puede medir y controlar lo ejecutado frente a lo planificado. Se ha maximizado, o está en proceso de maximización, la productividad y la eficiencia, lo cual hace que disminuyan los costos. Se cuenta con un sistema de información confiable. Se pueden generar y mantener proyectos. Proyectos de crecimiento, proyectos de reinversión, proyectos de expansión. Se, puede, se han optimizado y reducido los costos. Ahora se pueden identificar las actividades y procesos que no agregan valor, los cuales luego se abordan para eliminarse. O sea, se está llegando a, se está trabajando en lo que es la mejora continua de los procesos. Ahora se conocen las capacidades las capacidades instaladas, las capacidades reales de la organización. Hay una herramienta muy, o varias herramientas muy importantes para la planificación con certeza. Se toman decisiones estratégicas con certidumbre. Y esto es muy importante, muy interesante, el logro. Nos por, reposicionamos, o la empresa se reposicionó en el mercado porque ahora es más competitiva. Bien, muchas gracias.